Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dale gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad al canto de victoria en, la, en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me ha escuchado. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, no es de morir vivir para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abrirme las puertas de la salvación. Y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito y alabado sea por siempre, amado Señor. Bendito sea por siempre.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 porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestro escudo, porque nos escucha, bendito y alabado sea, Dios eterno. Te doy gracia en esta mañana y todos los días, Señor, porque Él es bueno, porque tu misericordia es para siempre con nosotros. Y se, con esa seguridad,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 Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien, gocemos de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sí, Padre de la Gloria, apresúrate en socorrernos en este día maravilloso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase ser tu voluntad en la tierra como en el cielo.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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, Padre de la Gloria, postrada aquí ante tu presencia, con la seguridad de que tú siempre nos escuchas, vengo a pedirte, Padre, que tú sigas y continúes derramando tu poder en cada uno de nosotros. Para nosotros poder ser eso testigo fiel al cual hoy Jesús nos envía a que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio, a anunciar la resurrección, a anunciar el reino de los cielos. Sí, Padre de la gloria y podemos hacerlos a través de tu Espíritu Santo. De tu Espíritu Santo que tú lo sigas derramando con poder en cada uno de nosotros y especialmente en nuestra emisora para que tú sigas llenando con tu presencia, con tu Espíritu Santo derramándolo sobre el hermano Julio para que él siga. Llevando cumpliendo esa orden que Jesús ha mandado a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio así como nuestra emisora lo hace te pido que tú sigas dándole esa sabiduría ese conocimiento que tú sigas llenándolo de tu presencia para que nuestra emisora siga llevando por todo el mundo entero el Evangelio, la Buena Nueva llevando consuelos, alegría, esperanza a muchos corazones, a muchos hogares. Espíritu Santo sigue lo instruyéndolo, sigue Espíritu Santo llenándolo con unción fresca, sigue Espíritu Santo dándole la sabiduría a él a nuestro sacerdote y a todos los que están con él te presento a nuestros hermanos y hermanas que llevan el mensaje a través de nuestra emisora para que tú le sigas dando esa perseveranza le sigas dando sabiduría, conocimientos bendito Espíritu Santo y te presento la escuela de santidad nuestra hermana Juana para que tú la sigas llenando de esa presencia que esos hermanos, esos alumnos sigan santificándose sigan limpiando su alma, su espíritu, que sean santo como quiere nuestro Dios. Bendito Espíritu Santo, te pido que tú vengas, Espíritu Santo, y tú nos llenes, y te presento a nuestro Papa, nuestra iglesia, al Papa, a los obispos cardenales, todos nuestros sacerdotes religiosos, diáconos, monaguillos, seminaritas, todo el clero, Espíritu Santo, sigue dándole la sabiduría, sigue dándole a revelar los deseos de nuestros padres a nuestro Papa y sigue sanándolos, santificándolos, iluminándolos. Para que Él siga rigiendo nuestra iglesia, bajo el poder del amor, la justicia, la paz, la comprensión, la unidad, la igualdad. Bendito Espíritu Santo y santifica nuestra iglesia. Bendito y alabado sea, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a llenar nuestras armas de ti, de tu gracia, de tu luz. Y sigue Espíritu Santo uniendo nuestra familia de radio renacer cada día más en ese amor fraternal. Sigue recogiendo todas tus peticiones, nuestras peticiones y tú llevándoselas al Padre. Espíritu Santo de Dios, sigue sanando los siervos y sierva, de nuestra emisora para seguir dando testimonio de tu poder, de tu gracia. Ven Espíritu Santo y santifícanos cada día más. Ven Espíritu Santo y llénanos de tu gracia, de tu luz. Ven a llenarnos de tu sabiduría, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a ungirnos, Espíritu de Dios, y a llenarnos con ese espíritu de sabiduría que tú le diste a Pedro y a Juan, aún no siendo espíritu, personas estudiadas, pero tú, Espíritu Santo, lo haces que nosotros seamos sabios. Por eso te pedimos, te pido que tú nos llenes de tu sabiduría para nosotros poder seguir proclamando la grandeza de nuestro Dios, extendiendo el reino de Dios por todo el mundo entero, Espíritu Santo, ven en nuestro auxilio, Espíritu Santo, ven a modificarnos, ven a, a llenarnos de tu gracia, a santificarnos, Espíritu Santo, te presento esta humanidad, Espíritu Santo, para que tú sanes esta humanidad, Espíritu Santo, tantos enfermos, del cuerpo, del alma, sanas Espíritu Santo, aquellos enfermos que están en los hospitales, aquellos que no tienen ya esperanza, Espíritu Santo, para que tú le des tu toque con tu presencia, que tu Espíritu Santo cuides y proteges a los que están al cuidado de cada uno de ellos, a las enfermeras, a los doctores a los paramédicos, a tu personaje de limpieza. Bendito Espíritu Santo, ven a llenarnos de tu gracia. Ven Espíritu Santo, a dar nuestra luz, a guiarnos con tu luz. Ven Espíritu Santo, santifica todos los corazones de tus fieles. Espíritu Santo, te presentas a los niños no nacidos, a su madre, todos esos lugares donde hacen esos abortos, donde matan todos esos niños asesinos, asesinan a esos niños inocentes. Concientiza a su madre, concientiza a los doctores, a todas las personas que están colaborando para hacer eso y bendice, ilumine ese lugar, Espíritu Santo. Ese lugar de muerte, Espíritu Santo, dale vida, Espíritu Santo, con tu presencia. Bendito Espíritu de Dios, te presento a todos los hermanos que, necesitas, que necesidades. Y te presento también en especial a aquella persona que se han dedicado a suplirle un poco las necesidades a los hermanos. Para que tú sigas supliendo, tú sigas abriendo puertas, tú sigas dándoles ese desprendimiento a los hermanos para que se desprendan de tu, lo poco que tienen para compartirlo con los demás necesitados. Sigue abriendo esas puertas, sigue dándoles provisiones a cada una de esas personas que están dedicadas a ayudar a los demás sigue Espíritu Santo cada instituciones tú sigue dándoles provisiones para seguir supliendo necesidades de nuestros hermanos bendice a cada uno de ellos que nunca le falte nada Espíritu Santo que tú siempre estés proveyéndole que nuestro Padre a través de ti Espíritu Santo esté proveyendo todo lo que necesiten esos hermanos Aquellos que necesiten conocerte, Espíritu Santo, que te conozcan, que conozcan al Padre. A través de esas buenas obras que llegan a sus hogares, Espíritu Santo. Te presento por todas las personas que no tienen hogares, que no tienen trabajo, para que tú vayas supliendo, Espíritu Santo. Y sigue tocando los gobernantes y los presidentes para que ellos sigan con la idea de darles socorros a sus hermanos que están en la calle sin hogares. Y sigue, Espíritu Santo, limpiándole esa mente. Espíritu Santo, sácalo de esos mundos donde están, Espíritu Santo. Porque solamente tu luz, a través de tu luz, ellos podrán darse cuenta, Espíritu Santo, donde están. Por eso te pido, Espíritu Santo incansable, que tú le toques porque yo sé que tú eres el único que puede hacerlos tocarle sus corazones abrirle su mente entrar a lo más profundo de su corazón y sacar todas aquellas amarguras, dolores que llevan dentro Espíritu Santo de Dios te presento a toda la persona que están pasando por despresiones de bipolaridad para que tu Espíritu Santo cambie su mente organice sus ideas por tantos jóvenes Espíritu Santo de Dios bendito Espíritu Santo sigue Espíritu Santo llenándonos de tu gracia por eso Espíritu Santo con esa seguridad que tú nos das te pido Espíritu Santo que tú sigas llenándonos de tu gracia, llevándole nuestras peticiones al Padre y dándonos esa gracia que necesitamos para seguir adelante, para seguir amando más a nuestro Dios, para seguir Espíritu Santo proclamándolo por todo el mundo entero, sin temor ni a nada, Espíritu Santo llénanos de ti llénanos de esa luz te presento también a los policías a los bomberos para que tú, Espíritu Santo los cuides y los protejas también a ellos y consagro este día, quiero consagrar este día bajo tu poder Espíritu Santo consagrárselo a nuestro Padre de la gloria consagrarlos bajo tu gracia y tu poder y bajo el nombre de Jesús y sellarlos cubriéndolo con la sangre preciosa de Jesús y sellamos toda persona hechos acontecimientos a través de cual el enemigo no quiere hacer daño sellamos toda potestad de destructora en el aire, en la tierra, debajo de la tierra, en el abismo del infierno, en el mundo de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos hoy. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre.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 Se llama nuestra casa, las personas que viven en ella, las personas que tú enviarás en ella, los alimentos que generosamente nos envía para nuestro sustento. Se llama puertas, ventanas, paredes, pisos o gesto aire que respiramos. En fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre, se llama nuestro trabajo material y espiritual en negocios vehículos de nuestros familiares, vecinos, hermanos y amigos. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre se llama todo medio de transportación que habremos de utilizar. Hoy se llama mar, tierra, aire, carretera, los lugares donde vamos a ir, las personas que vamos a tratar. Se llama la mente y los corazones de los presidentes, gobernantes, habitantes de este país y los del mundo entero. Les damos las gracias, a Jesús, por su sangre preciosa derramada en la cruz, ya que gracias a ella, son somos salvados, somos perseverados de todo mal. Amén. Y nos sellamos y nos cubrimos con esa sangre preciosa, bajo el poder del Espíritu Santo, el manto de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrezcamos los cristianos ofrenda de alabanza, a la gloria de la víctima y propicia de la Pascua, cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nuestra alianza. Bendito y alabado sea, verdaderamente resucitado, nuestro Señor de la gloria. Amén.